con nieve alrededor, vamos por el campo sonriendo con amor. ¡Oh, oh, oh, oh! Campanas al sonar, en esta Navidad, alegra nuestras almas haciéndonos cantar. Oh, Navidad, Navidad, llega Navidad. Es tan divertido las campanas escuchar. Navidad, Navidad, llega Navidad, es tan divertido las campanas escuchar. Arreglando los salones, a la, la, la, la, la, la, la. Es el tiempo de canciones, la la la la la la la. Entonamos villancicos, la la la la la la la. Todos juntos disfrutamos, la la la la la la la. Arreglando los salones, la la la la la la la. Es el tiempo de canciones, la la la la la la la. Entonamos villancicos, fa la la la la la la la la Todos juntos disfrutamos, fa la la la la la la la la la la la la la la ¿Qué te parece si jugamos? Uh -huh. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... Yo también lo escucho. Hace... ¡Woo!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 Hacen swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish Los limpia para brisas Hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad <wehril5> El bombero del camión hace shh, shh, sh, shh sh, sh, sh, sh. El bombero del camión hace shh, shh, shh Por toda la ciudad las ruedas del camión giran. ¿Te ayudó? ¿Te ayudó? Estoy mejor. Gracias, mamá. <ríe> <ríe> A revisarlos. Bubu, Bubu, ahora no lloran.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 ¡Saltar!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 Autobús girando van por toda la ciudad. Cinco ranas moteadas. Cinco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 entonces todos se movieron y uno se cayó Cayó.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 el ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Hicoridicoridoc. El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Hicoridicoridoc. Seguridad en el camino, sujeta la mano, mira ambos lados, camina, no corras, juegas seguro, cruzar caminos hacia el otro lado, puede ser seguro.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 Tu mano en la mía. Tres ratones ciegos. Tres ratones ciegos. Tres ratones ciegos. Mira cómo corren. Mira cómo corren.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 Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, diez botellas verdes colgando en la pared.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 Ya regresa otro día, mi hermanita quiere jugar, lluvia, vete ya, yankee dudu.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 Yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee quedó Dulce y así Yankee Doe Dandy. Escuche el ritmo de la música y se hábil con las chicas El capitán Washington sentado en su caballo, dando órdenes a sus hombres, sabia como un millón. Yankee Do síguese ya Yankee Do Grande. Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas. Yankee Dodo do, sigue así, Yankee Dodo dende, do, Escucha el ritmo de la música y se avincó con las chicas Aquí estoy, aquí estoy como estás tú. Hermano dedo, hermano dedo, dónde estás, aquí estoy, aquí estoy como estás. Estoy aquí, estoy como estás tú. Baby dedo, baby dedo, don aquí estoy como estás tú El viejo rey Kowler era un alma feliz Un alma feliz era él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 4, 5 papas, 6 papas, 7 papas más